El verano Norteamérica está por iniciar y eso significa una cosa en el mundo del cine, se vienen los grandes estrenos taquilleros. De hecho, Disney ya empezó la temporada con Doctor Strange, pero aquí les dejo 5 películas que se van a estrenar muy pronto en cines y espero con ansias. Maverick está de vuelta, dándole prioridad a los efectos prácticos. La película promete mucha acción, adrenalina y hacernos sentir que estamos dentro de una cabina de los aviones de combate. Se estrena el 26 de mayo. Luego de que varias de sus películas hayan ido directamente a Disney+, Plus, Pixar vuelve al cine con Lightyear, una aventura de ciencia ficción que cuenta la historia de origen de Buzz Lightyear. Se estrena el 16 de junio. Thor Ragnarok es de mis favoritas de Marvel Y no veo la hora de divertirme con Love and Thunder Estreno el 7 de julio Baz Luhrmann nos trae este musical biográfico centrado en El Rey Austin Butler interpreta a Elvis Y lo acompaña a Tom Hanks como su manager Se estrena el 14 de julio Son extraterrestres, fantasmas o una alucinación masiva Provocada por los traumas colectivos del siglo XXI Eso dice la sinopsis de Nope, Lo nuevo de Jordan Peele Uno de los nuevos directores más originales y audaces en Hollywood Se estrena el 25 de agosto ¿Cuál es su película más esperada esta temporada de verano? Comenten